Competir cuando eres mayor muchas veces pensamos que el deporte es cosa de jóvenes cuando uno está fuerte y vigoroso pero cuando nos hacemos mayores también podemos mantener esa vitalidad esa fortaleza y podemos competir yo que tengo ya 46 años y voy para 47, sigo compitiendo y no solo en mi categoría de senior sino también en absoluto ¿y cómo consigo esto? pues cuidándome, haciéndonos unos entrenamientos donde Potencia también la recuperación, sobre todo, y, se, y, y vea cómo noto mi cuerpo. Pero lo importante es la mentalidad, saber que puedo hacerlo. Y no dejar esa persona mayor, ese creerme ya mayor y que no puedo hacer nada. Cuando Clint Eastwood estaba jugando un día al golf y su compañero le preguntó «¿Cuántos años tienes?» dijo «88». «¿Y qué vas a hacer este lunes?» Pues este lunes voy a empezar un nuevo proyecto, dijo Clean, Y su compañero le dijo, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? Y él dijo, cada vez que me levanto por la mañana, no dejo que el hombre mayor entre dentro. Así que conserva tu vitalidad, sobre todo en tu cabeza, y levántate queriendo hacer cosas, queriéndote comer el mundo. Puedes competir a cualquier edad. Y además... Según compites o según haces ejercicio vigoroso, te haces mayor, eso va a hacer que tengas una, una longevidad más saludable, que te sigas sintiendo joven durante más tiempo. No quiere decir que vayas a tener el mismo rendimiento que los más pequeños, o sí, pero vas a poder dar un buen rendimiento y vas a encontrarte genial. Así que ya sabes, compite a cualquier edad.